¿Qué tal? Bienvenidos a cauquenesnet.cl. Sí. Vamos a desarrollar una nueva conversación. Ustedes ya ven a nuestros invitados en pantalla. Vamos a comenzar presentando a Guillermo García, candidato a concejal por la Unión Demócrata Independiente UDI, ex concejal por Cauquenes, ex funcionario municipal por alrededor de 15 años, ex consejero regional por los dos sistemas. ¿eh? Usted cuando lo elegía el Consejo y después por elección popular. Um, y también sí. ex gobernador de la provincia de Cauquenes. Don Guillermo, ¿cómo está? Bienvenido a cauquenesnet.cl. Bueno, primero que nada, muy buenas noches, gracias Patricio por esta oportunidad de poder conversar con la ciudadanía. Este, la única forma hoy día con tantas restricciones que tenemos, así que para mí es súper valioso este espacio, y espero que sea lo más ameno y poder, con la experiencia que uno ya tiene, contribuir con un granito de arena a tratar de ir mejorando un poco la relación eh, y la política en general. Y saludar también a Sergio, que está al otro lado, y me alegro que esté en este panel. Es muy importante escuchar también la opinión de él, ha estado durante cuatro años como concejal de Cauquenes, por lo tanto va a ser, creo, una interesante conversación, y que espero que la ciudadanía, eh, cuando tenga que tomar decisiones, lo haga de la mejor forma. Así es, bueno, usted ya adelantó ahí nuestro siguiente invitado, se trata de Sergio Pérez, candidato a la reelección como, como concejal, digo, eh, por el Partido Democracia Cristiana, la ADC, además es presidente de esta colectividad, dirigente deportivo también, y conservador de bienes raíces. Don Sergio Pérez, bienvenido a Cauquenesnet.cl. Hola Patricio. Hola Guillermo, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, bueno, hoy día está muy complicado todo y, y te agradezco por, por estos minutos que, de tiempo que nos estás dando y es muy importante, diría, la, las redes para, para la comunicación de nuestros vecinos. Sobre todo este fin de semana, ¿no? Donde Cauquenes por segunda o fin de semana consecutivo, está en cuarentena, producto de la fase 2, así que también saludamos a todos quienes nos están eh, siguiendo en la compañía a través de la plataforma Facebook de cauquenesnet.cl Y vamos a comenzar de inmediato en materia, dos personas que eh, muy imbuidas en el mundo de la política, en el caso de Sergio, él es eh, presidente de un partido político importante a nivel comunal, a nivel regional también, se habla por ahí que la democracia cristiana tiene toda una maquinaria, eh, en cuanto a política para hacer, eh, eh, en cuanto a las elecciones también, ¿no? Siempre tiene candidatos que eh, logran por ahí tener buenos resultados. Y bueno, qué decir de don Guillermo García, que también ya muchísimos años en el, en el mundo eh, de la política, ya señalábamos qué cargos ha, ha ocupado usted, y aquí vuelve nuevamente después de una eh, pseudo-candidatura municipal, pero eso vamos a hablar... Más adelantito mejor. <risa> vamos, vamos a partir eh, queriendo conocer cuál es la visión de ustedes referente al Cauquenes actual, eh, cuál es el diagnóstico de nuestra comuna, y vamos a partir por Sergio. Bueno, un diagnóstico en estos cuatro años que han sido un periodo dificilísimo, donde comenzamos con un terrible incendio que prácticamente tuvo a todo un país paralizado, Después, lamentablemente, tuvimos un, un siniestro ahí de proporciones y, y ahora una pandemia tremenda, así que en realidad nos se gustaba haber, haber hecho muchas cosas, estar más en participación con la ciudadanía, pero eh, no ha tocado momentos muy difíciles, momentos de que este cauquene eh, sabe sobreponerse, este cauquene eh, como les vuelvo a repetir, eh, no ha tocado muy, muy, muy difícil y, y en realidad hemos sabido levantarnos con la ayuda de la ciudadanía. Eh, este Cauquen es querido, eh, mi comuna, en realidad eh, no tiene esos grandes recursos de otros municipios, pero ahí hemos sabido estar eh, a la altura y poder llegar a nuestra comunidad de la mejor forma. Eh, Sergio, ¿usted cree que el, el municipio, el actual Consejo Municipal, ha estado realmente a la altura eh, de los requerimientos de los cauqueninos durante estos cuatro años? Se lo pregunto porque usted está, ¿verdad?, repostulando al, al cargo de concejal. Bueno, yo siempre he dicho, hay mucho que hacer, donde este, los recursos que nos llegan a, a cauquenes son muy limitados, donde si los proyectos no, llegan, no se hacen de buena forma y no llegan recursos del gobierno regional, eh, es poco lo que en realidad se puede hacer. Pero creo que falta muchas cosas, creo que eh, había, había que, eh, este presupuesto de este año había que trabajarlo de buena forma, no no, no se podía invertir en festivales, en, en, en estas más sociales, y, y creo que ahí eh, había que tener más cautela, bueno, yo fui uno de los concejales que no aprobó este presupuesto porque creo que había que trabajarlo en conjunto con los directivos, con el alcalde, pero no se hizo así, eh, y bueno, habrá modificaciones, no sé qué irá a pasar en el camino, Este es un presupuesto no muy grande de 35, eh, 35 mil millones, millones de pesos, donde se distribuye entre salud, educación... Y ahí hay que tratar de, de hacer lo mejor que sea para Cauquenes. ¿no? Perfecto. Don Guillermo García, cuénteme usted, ¿cuál es el diagnóstico que hace de este Cauquenes actual? Mire, primero que nada, yo tengo un gran respeto por el mundo municipal. Primero porque fui funcionario municipal, posteriormente tuve tres periodos de concejal en la, en la comuna de Cauquenes. Por lo tanto, tengo una. Mi espíritu siempre ha sido muy municipalista. ¿ya? Pero eso no quita derecho de no, de no hacer alguna crítica, digamos, y de no tener una mirada con respecto a la gestión de los últimos años del, del municipio. Eh, yo considero que el municipio no, no ha estado a la altura de las necesidades y de los problemas que ha tenido la comunidad de Cauquienza. Y tampoco se ha visto una, una, un un proyecto de comuna, a pesar de que existe el, el pladeco, que es el, la carta de navegación de la ciudad, pero veo que los recursos no están, eh, no están usando ese instrumento para poder eh, ir desarrollando el territorio y también ir ordenando el territorio. Es cierto que la municipalidad tiene un presupuesto a lo mejor un poco paupérrimo de 35 mil millones, como dice el concejal, muchos de esos recursos a veces son destinados a salud y educación. Pero también hay que tener la capacidad de gestión para salir a ver de qué manera poder atraer recursos. Y uno de ellos es el gobierno regional. Y de repente, en forma muy liviana y muy responsablemente, se cuestiona la gestión de los consejeros. No porque yo haya estado ahí en dos oportunidades, eh, me sienta con esa autoridad para hacer la crítica. Pero yo, en, en, estando en el Consejo Regional, muchos en la, única comuna de, la única comuna de la región que era la que tenía menos proyectos en el Consejo Regional para su evaluación. De hecho, nunca hubo interés, y eso puedo dar fe de que alguna autoridad en particular, en el caso de la Municipalidad de Cauquene, el alcalde haya ido alguna vez al Consejo, Municip al Consejo Regional a plantear que para nosotros nos podía haber motivado como representante de la provincia de Cauquene, y además como, como consejero de poder apoyar. Yo siempre vi eh, a la alcaldesa de Bellugüe, a la alcaldesa de Chanco. Y producto de esas visitas, de esos, de de esos lobbies que hacen normal, normalmente hacen las autoridades, se consiguen muchas cosas, como fue, por ejemplo, sacar los 2.200 millones de la reconstrucción, la construcción, porque no ni siquiera fue reconstrucción, la construcción de la iglesia de Chanco. Miguel no Guillermo, ¿y usted, aquí, no. ¿y usted a qué atribuye aquello que el alcalde como Lo que usted, pasa es que falta un mayor compromiso de la autoridad, un buen equipo del de, de, de, de, de Ceplac que de, hagan buenos proyectos bien fundamentados y que se preocupen de hacer un seguimiento cuando los proyectos tienen problemas. Porque se ha ganado no mandar una carpeta, ¿no es cierto?, una hoja con toda la información, pero necesitamos a veces hacer correcciones, buscar la forma de cómo ir mejorando ese proyecto o ir eh, mejorando algunas partidas del proyecto que a lo mejor eh, van, a, van a ser cuestionadas, observadas por el Consejo Regional o por los equipos técnicos del gobierno regional. Entonces yo creo que falta ahí un mayor compromiso de la autoridad, y eso no se ha visto estos últimos 12 años. Y me ¿Y da pena, porque yo soy cauquenino, yo soy cauquenino y quiero que a Gauquene le vaya bien, y, y uno cuando en, eh, cuando llega al consejo y uno pide, oye, ¿cuáles son los proyectos de la región, de las provincias y Gauquene No estaba presente, o a los que estaban algunos proyectos de mala calidad, mal hechos, como el caso del teatro municipal que pasaron más de 12 años y todavía no se hace nada, el caso del estadio que tuvieron que pasar 12 años y no se hizo nada. Y esto Justamente no eso, eso, que... eso le quería preguntar, porque Yo uno, hemos, por sido testigos, hemos sido testigos de proyectos como el estadio, que se han demorado más de 10 años, como usted dice. ¿Y sabe por qué? Como, como el teatro, que se han demorado también más de 10 años. Entonces uno se pregunta, por qué ¿en, en verdad lo, los proyectos regionales demoran tanto para que no, entre, se asignen no, no los recursos y se concreticen, no. o hay una mala Patricio, gestión definitivamente? Mala gestión, y eso hay que decirlo con sus letras, porque de repente le cargan la mano a las autoridades regionales. El Consejo Regional está siempre dispuesto a colaborar y a apoyar todas las iniciativas que sean bien hechas. Mire, yo le voy a decir algo y voy a tocar un poco la historia. El presidente Piñera, cuando estábamos inaugurando la reconstrucción del San Alfonso, le dijo en el acto público a la autoridad, alcalde, necesitamos el proyecto del estadio para ir cambiando un poco el rostro de la provincia, de la comunidad de Causquenes y desterrar toda esta imagen del terremoto. Ni un problema lo vamos a mandar, nunca llegó. Después el intendente en una ceremonia en la Plaza de Arme entregando unos subsidios, yo estaba ahí, el alcalde, y el, el, el proyecto del estadio, nunca llegó. Entonces, lo mismo pasó con el teatro, yo le puedo mostrar, inclusive lo voy a, lo voy a traer para mostrarles la, las publicaciones en la prensa regional, donde participaron dos funcionarios de la Municipalidad de Cauquienes, fueron a, a, just, a justificar el proyecto del teatro, y se les dijo, este proyecto es muy demasiado grande la cantidad de dinero, por lo tanto tenemos que bajar algunas partidas y tenemos que corregir el proyecto en esta línea. Nunca se hizo. ¿Se fija? Entonces hay una carencia, una mala gestión de la autoridad. No hay una motivación de la autoridad por tratar de buscar solución a los problemas. Y aquí la autoridad comunal es la que tiene que preocuparse de solucionar los problemas de la comunidad de ver alternativas le vuelvo a decir, yo puedo dar fe de eso nunca vi al alcalde de Gauquene en el consejo regional haciéndolo hoy para poder conseguir algún proyecto en particular mire, más atrás año 2005, consejero regional ¿qué les habla? elegido por los concejales, la alcaldesa de María Marilu Reyes que en ese tiempo era de renovación nacional, hoy día va como independiente apoyado por la concertación por la décima, ¿no? todos los días martes todos los días martes a reunión del Consejo Regional para sacar la construcción del Liceo Chanco, que costó en esa época más de 3.200 millones de pesos, Y cuando inclusive la intendente de aquella época me nombró a cargo de me hizo me hizo asumir la responsabilidad como presidente de la Comisión de Educación para preocuparme de este proyecto, porque me decía, realmente es un proyecto para países asiáticos. ¿Cómo le vamos a dar 3.200 millones de pesos a Chanco cuando el, son 6.000 habitantes, si usted saca el per cápita? de los alumnos que iban a ir a ese colegio, era una, una, una cifra sideral, pero ella persistió, insistió, bajar de algunas partidas, y hoy día tiene un tremendo liceo en Chanco, que es un lujo, que de verdad hay mucha gente que me dice, ¿y cómo existe esto acá? Eso es gestión, esa es preocupación de la autoridad. Pasamos, pasamos no a Don a don Sergio Pérez para que también nos dé su punto de vista referente a estos casos, ¿no? Usted como actual miembro del Consejo, ¿cuál ha sido su postura o cómo se ha discutido? Por ejemplo, el tema del teatro, por ejemplo, el tema del estadio. Bueno, el estadio ya al parecer tiene más luces de, de, de estar, se dice que prácticamente listo, pero cuéntanos usted cuál ha sido su visión y su postura desde el interior del Consejo Municipal, don Sergio. Pero Bueno, yo, yo me hago cargo de estos cuatro años... Hacia atrás, eh, han habido otras autoridades. Usted sabe, yo fui dos veces antes el candidato y, y perdí. A la tercera salimos. Eh. Pero bueno, hacerse cargo, Guillermo, él lo sabe, que eh, estamos hablando de, de, de, de un alcalde. Eh, él sabe que, que todo pasa por, por cómo, cómo lo, los alcaldes tengan sus mejores equipos de trabajo. Y yo lo, lo mencioné. Eh, recientemente de que si este municipio no tiene un, un equipo de trabajo donde se hagan proyectos, es muy difícil que lleguen recursos a la comuna ¿Usted y, considera y malo el recursos. equipo de trabajo? No lo sé si será bueno o malo, pero en, en estos cuatro años sí hemos rescatado muchos proyectos un parque, el estadio eh, algunos, muchos, muchos recursos han llegado eh, en, en estos cuatro años que, que llevo como concejal eh, se decía también de que el alcalde no había recibido recursos anteriormente porque había otra administración y que siempre le tiraba los proyectos para atrás, no lo sé, yo, yo uno se hace cargo de, de estos cuatro años que hemos estado, eh, han llegado muchos recursos del gobierno regional, hay un, un, ahí de la mano de los dos consejeros que han peleado muchos recursos, y ahí estamos, eh, siempre es poco, siempre nos gustaría tener más eh, pero, pero es, es, es, está, es, está, de, falta por ejemplo a mí me encantaría que se pelearan más recursos para arreglo de calles hoy día se están parchando pero, pero, pero sí hay que presentar proyectos la única forma que lleguen recursos y así la comuna pueda, pueda surgir llegando recursos, sea mano de obra se, se, se, se va cambiando la cara de Cauquenes yo creo que Cauquenes está muy atrás de muchas otras comunas donde me encantaría que hubieran que hubieran eh, doble vía, a la, a la entrada sur, a la entrada norte de Cauquienes, eh, donde está años y años y años y años eh, en las mismas condiciones. Hoy día tenemos un, quiero mi barrio en la población de Augusto Pinochet, que hoy día anduve recorriéndola, está muy contenta la gente de que se van a invertir casi mil millones de pesos. Eh, yo me hago cargo de lo de hoy día, de los recursos que están llegando hoy día, y a Guillermo a él es, eh, le, le sabe de que esto. Son los, el alcalde con su equipo de trabajo donde se, se van a pelear los recursos y donde a mí, ¿qué me encantaría? Primero tenemos que cambiar la ley para que nosotros los concejales podamos tener participación de qué es lo que queremos para Cauquienes. Ahí hay, sí, que porque hay que explicarle Primero, a la gente que finalmente lo que hacen los concejales eh, en un consejo municipal es votar proyectos que se presentan por parte del que, municipio. Que se presentan, nosotros no Pero participamos capacidad de la iniciativa de generar de generar proyecto. proyectos, claro. Exactamente, y hoy día yo escucho a muchos concejales que andan en la calle, que, no, que vamos a invertir en, en infraestructura, que vamos a arreglar las calles, que vamos a hacer esto, y le digo, eh, si el alcalde no presenta los proyectos y no tiene la capacidad de presentar proyectos, ...cauquienes eh, va a quedar en las mismas condiciones que estamos... Eh, ...a mí me encantaría, yo siempre lo he dicho... Eh, ...de poder... Eh, eh, ...que la ley cambie, de poder tener participación... ...me encantaría tener un asistente social a mi lado... ...una secretaria... ...y así le aliviaríamos la pega al alcalde... ...pero eh, eh, de repente me da pena y me da rabia... ...de repente de cómo... Por, ...por obtener un voto... ...hoy día en la calle se promete mucho... ...que los concejales van a hacer cierta cantidad de cosas... Hay programas de trabajo que tienen los concejales y, y, y de verdad eh, eh, hay que ser muy acertido de las cosas que uno dice, porque después le pasa la cuenta a la ciudadanía. Yo vuelvo a insistir: yo me voy a hacerme cargo de estos cuatro años que hemos estado. Eh, he trabajado de la mano del actual alcalde. Cuando tengo que decirle que no, le he dicho que no. ¿Cuándo cuando le tengo, decirle no, que sí, ejemplo? sí. Por ejemplo, el presupuesto de este año dijimos que lo íbamos a trabajar en conjunto y no fue así, y le Ajá. dije que no, alcalde. Eh, trabajémoslo en conjunto y lamentablemente se, había que votarlo, yo lo voté, yo no lo voté a favor y los otros cinco sí, por decir algunas cosas, pero como le vuelvo a insistir, eh, esto va de la mano de, del alcalde. Yo, yo soy bien, hay que ser bien objetivo y, y, y ir con la verdad adelante, porque después por qué, lo pasa la cuenta. Ya... Señor Pérez, ¿por qué los otros concejales votaron a favor el presupuesto municipal que usted votó en contra y dice que fue el único? No lo sé, que habría que preguntárselo día. a ellos Porque... ¿ah? pero no. Miren, no el es... presupuesto bueno, Si después pueden haber Modificaciones eh, Dentro de ese presupuesto Se pueden hacer modificaciones que queramos Pero quedamos de trabajarlo en conjunto Quedamos de, de, de que íbamos a tratar De los recursos, destinarlos De buena forma, vuelvo a insistir Habían recursos que había que sacarlos De, de un festival de, lo, de, de lo, de festival de los barrios, muchos recursos Que estaban destinados para para ese tipo de cosas y había que reestinarlo por decirle, por, por decirle algo eh, el sueldo de algunos funcionarios municipales que nos llegan a los, a los 300 mil pesos yo creo que tenemos, si no, si no arreglamos hoy día nuestra casa y no funcionamos arreglando la casa primero, soy yo soy de esa idea de que primero tiene que estar contenta nuestra casa y ahí, y tenemos que porque todo el gobierno de turno que está siempre dice que los sueldos tienen que estar, y hay funcionarios municipales que están muy bajos Sí, digo... sí, sí. Me queda claro. Usted dijo eh, que la, el acuerdo era que iban a trabajar en conjunto el presupuesto municipal. Con lo que yo estoy entendiendo, lo que usted me está contando, finalmente el alcalde presentó su propio proyecto de, de presupuesto. Sí, de cómo se iban a invertir esas platas. Como es, es, es así siempre, pero claro. dijimos que lo íbamos a hacer distinto. Había un compromiso, para, para, eso está tratando de decir Había usted. un compromiso, y ese compromiso al final no, lo, no se respetó y, y, y pasó lo que pasó. Yo, ya, yo, pero usted, uno tiene usted que ser... hace alusión, por ejemplo, al Festival del Río y al Festival de los Barrios. ¿El nuevo presupuesto incluye plata para esos festivales? No. No, ya. porque se sabía que no se iban a hacer. Ya. Pero... Por, por ejemplo, hay varias cosas que lo llama a trabajar en conjunto y no, no se hizo, y eso eh, los acuerdos son para respetarlo estamos, ya si no lo respetamos entre nosotros, yo creo que no, no, no, no tiene sentido de, de poder después con qué cara le vamos a decir a la, a la, a la comunidad si sí, nosotros trabajamos conjunto trabajamos para ustedes, si no los ponemos en un, acuerdo en una sola cosa que era lo principal de esto que era el presupuesto de, de un municipio que era para el 2021 si yo le pidiera que usted hiciera una autocrítica del Consejo Municipal durante estos cuatro años, ¿qué me podría responder al respecto? ¿Una autocrítica? Estar más... como consejo? ¿Cómo consejo? Eh, ¿cómo el, consejo? consejo? La, el conjunto del consejo. ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo más, mal? Trabajar más el conjunto, prepararse... Eh, eso como, como consejo, prepararse, porque en realidad hoy día la tecnología, eh, no es para qué ir a cursos si hoy día la tecnología lo da. Hoy día la tecnología lo está dando todo, cómo prepararse, cómo poder estar a, a, a, a, a de acuerdo con, un, con lo que está pidiendo hoy día la ciudadanía. La ciudadanía nos demostró que, que ya eh, los políticos lo, lo reactivemos, hubo... Una, hubo una tremenda manifestación y muchos de ellos todavía no siguen entendiendo de lo que pasa lo que pasa en el país. Los alcaldes, hoy día, de verdad lo digo, a mí me encantaría que cambiara la ley y podamos los concejales tener muchas más atribuciones. Porque eso es lo que necesitamos, para estar de acuerdo con, con lo que lo está pidiendo la ciudadanía. Hoy día salieron puerta a puerta eh, eh, y la gente nos dice, oiga, pero si el otro concejal prometió tal cosa. No, a mí me encantaría prometer tal cosa, llevarlo al consejo que lo estudiemos y, y no es así. Usted sabe que la voluntad del alcalde y de repente el alcalde nos presenta un proyecto, por decirle, un pro empleo. ¿Cómo le vamos a decir que no a un pro proempleo donde eh, hay 100 personas que se van a beneficiar con un pro proempleo? A mí me gustaría algo mayor postular a más proyectos, postular a más recursos, pero es la voluntad de la, de, de la autoridad que está de turno. A mí de verdad, vuelvo a ser, no importa, a lo mejor soy un poco más cadero con, con lo que uno repite y repite, pero primero tenemos que cambiar la, la ley para que eh, los concejales a nivel país tengamos más atribuciones eh, en, en un consejo y en una municipalidad que, que de verdad hay que hay que prepararse y hay que estar a la altura. Ok, paso a Guillermo García. Usted, don Guillermo, cuénteme, ¿cómo evalúa el rol del Consejo, del actual Consejo Municipal en estos cuatro años? Usted que también Bien. ha sido concejal, además. Sí, Patricio, lo que pasa es que yo viví experiencias distintas con un Consejo diferente, y en un contexto distinto. Y vuelvo a insistir, yo no quiero desprestigiar más la política porque ya basta con toda la opinión que tiene la gente de, con respecto al, al quehacer de los políticos en este país. Y los responsables justamente somos nosotros mismos, porque andamos haciendo demagogia, barata ofreciendo cosas que no vamos a poder cumplir, generando expectativas en las personas, faltándole el respeto también a la gente, diciendo cosas que no jamás vamos a poder hacer. Y, y generar expectativas es, es, es malo, porque es lo que nos está pasando hoy día, la gente está pasando la cuenta, porque no hemos estado a la altura de las demandas de lo que quiere la comunidad la gente hoy día, si usted se fija la sociedad está muy demasiado demandante, y todo lo quiere al tiro eh, no, no les gusta esperar hay un, desgraciadamente hay un individualismo demasiado exacerbado la gente anda malhumorada, no sé creo que hay es que hay que tratar pero de si un cargo de estos, si de, uno, estos problemas, de estos problemas sociales. Si uno analiza ¿Sí? la, la opinión que tenía, por ejemplo, el señor Pérez, referente a cómo estaba funcionando el consejo, también uno advertía que al parecer existía cierto individualismo de los concejales, que no se ponían de acuerdo, que no hacían un trabajo en conjunto, que me imagino claro. que en un consejo municipal igual es súper es importante eso. Mire, vuelvo a decirle, vamos, vamos más o menos en la misma línea de la conversación, porque yo vuelvo a decirle, no quiero denostar a nadie, pero porque quiero hacer una contribución con la experiencia que tengo, creo que soy el, no quiero ser autorreferente, pero soy el político más antiguo en Cauquienes, después de Don Osvaldo Vega, por citar a alguien, con historia. Entonces yo quiero contribuir en eso, y encuentro cuatro razones de que el Consejo Municipal... Eh, no tiene muchas atribuciones, aparte de la que le da la ley, de fiscalizar y aprobar y rechazar el, el, el presupuesto, Pero que oye. son tres cosas claves, ¿no? presupuesto municipal. Pero cuando hay voluntad política, cuando hay sentido de equipo, cuando hablamos de equipo, que uno se cree el entrenador del equipo, porque hay muchos que se arrogan eso, y dicen, oye, yo soy deportista, demostrémoslo, <risa> que somos deportistas y armemos un equipo de trabajo. Que un palo bueno ¿eh? ahí ¿eh? No agarremos la pelota, y me, la, me, me quedo con ella dominando y no se la paso a nadie, es como tener un mediocampista y que pierde la pelota acá, bueno... Sabes que sabe, porque es futbolista, jugado también y entiende. Se queda con la pelota, alguien se la va a quitar. Con pelota eh? lo mismo. Claro. ¿Qué pasa aquí en el municipio? No hay voluntad política, porque si yo fuera alcalde o la autoridad de, del momento, debería formar equipo de trabajo, una comisión de educación, una comisión de infraestructura, una comisión de agricultura, juntar a todos los entes del municipio, a todos los jefes de servicio, generar con otros servicios una relación de trabajo que se escuchen para ver para dónde vamos a desarrollar el territorio. Además, hay una, una carta de navegación que le estaba hablando hace poco rato atrás, que es el Pladeco, ¿ya? Ver ¿Cómo vamos a desarrollar el territorio? te fijas eh, Hoy día tenemos que preocuparnos de las necesidades que tenemos urgentes en el tema de infraestructura. Cauquén está colapsado con la cantidad de vehículos que existen hoy día. Sergio padece cuando debe venir el estación, o uno hacia allá, yo ayer y de estación me devolví requiere un taco interminable, lo mismo está pasando con la avenida Mesa Han crecido los sectores poblacionales, yo no estoy en contra de las viviendas ni nada, se han, han, se han construido muchas poblaciones para el sector de Porongo, más de 300, más de 500 casas, con, con los Tigales, con la población La Roca, en fin, en la estación está pasando lo mismo, los Libertadores, en fin, eh, la, la, la población La Nueva, Camino Real y todos esos todas, todas sectores que se han ido poblando, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué está viendo la autoridad? ¿Qué está viendo la autoridad comunal? Y ahí comparto en el sentido de que no ha habido un trabajo en equipo, porque yo no puedo hacerlas todas, ni tampoco puedo sentirme superior a los demás. Uno tiene que tener la capacidad de generar eh, y sumar voluntades, porque el territorio es de todo, y todos tenemos que hacer un aporte. Entonces, eh, esas son las mayores falencias que ha tenido el consejo, el, conse el, el municipio, y que desgraciadamente recae los concejales, porque también, como se mencionaba recién, hay algunos que van a parar el dedo y no tienen argumento para defender eh, una posición, decir, oye, no, yo no estoy de acuerdo con esto nosotros, me gustaría que la única posibilidad que tiene uno individualmente y posteriormente como, como, como cuerpo colegiado exigir ciertas cosas. Si no estoy de acuerdo, pongámoslo pues de acuerdo, tres, los paramos y nos vamos. Po. Pero no ir a parar el dedo y decir, no, mire, está bien, lo que no, no. Es importante porque al final del día, todos son responsables solidariamente si no se hacen bien lo, se inviertan bien los recursos. Entonces en eso hay que ser riguroso. Yo tengo otras experiencias, Patricio, tiende eh, a no estar a nadie, yo tuve alcalde aquí de Rodríguez, eh, estuve con Héctor Landero, que fue un alcalde de Cauquien, don Guillermo Baguilla, un consejo muy político, muy político, cada uno plantea sus posiciones, Juan León, concejal de Cauquenes del Partido Socialista, don Mario Luna, que fue exalcalde, don José Villanueva, exalcalde de Cauquienes, en fin, gente que tenía clara la película y cuál era el rol de en aquella época de los regidores y después posteriormente de los concejales. Entonces, yo tuve en una escuela y tengo que decirlo con mucha honestidad, una escuela que me sirvió para ser capaz de discernir, de buscar acuerdos políticos para buscar el bien común. Y eso no se ha visto últimamente. Porque además, además concejales que, que, que ¿no? ¿no? Concejales ah, que fatalé, ¿por porque tenés claro, una sabemos que, que un alcalde que es intimidador ¿Ya? Que, oye no, me aprueban esto yo no había entrado nunca a un consejo municipal pero la cosa circunstancial fue hace tiempo atrás y me dio pena primero que nada, ni siquiera respeto para los concejales en la reunión de las 10 y media de la mañana y llegó como a las 11, eso no pasaba en mi consejo la reunión de las 10 y a las 10 y si no llegaba no parábamos todos y no íbamos y el alcalde el primero que llegaba a estar ahí y nos llamaba, voy a, probar, voy a plantear estos temas en la tabla hoy día ¿qué les parece esto? o te llamaban por teléfono ¿no? o te hacían llegar las actas antes para que estudiaras uno o los puntos que se iban a discutir y cuando había conflicto le llamaban si me puedo hablar con usted escucha un tema, no veamos cómo buscamos una solución las cosas llegaban conversadas pensando siempre en el bien común no tratando de sacar beneficios personales ni de poniendo mi, mi, mi, mi trabajo en beneficio personal porque cuando uno hace eso se pierde los objetivos uno tiene que estar siempre pensando en el bien común entonces yo creo que eso desgraciadamente ha ido denostando eh, a pesar de que yo entiendo que gente que quiere hacer las cosas bien y todo, pero ¿qué haces tú en un, con un ambiente tan hostil en que la autoridad quiere imponer y, y se cree dueño de la verdad y se jura el Dios del pueblo? No puede ser, pues, hay que ser un poco más humilde Oiga, y tratar de hacer las cosas con todo. Para usted, el alcalde Juan Carlos Muñoz, que no se pudo repostular, ¿verdad?, porque legalmente ya no puede repostularse al cargo, eh, ¿ha sido un buen o mal alcalde? Pésimo, pésimo. pésimo. Ve, a la ciudad, pésimo. Ve a la ciudad como está. Las calles malas y todo. Mire, la pavimentación de las veredas que se hicieron hace un par de años atrás fue gestión del gobierno provincial, del ex gobernador, que presentó un proyecto al gobierno regional. Y como estábamos nosotros trabajando con la zona rezagada, y le aprobamos más de mil millones de pesos para invertir en Chanco, Pellugo, Cauquenes y Empedrado, para el tema turístico, agrícola y todo eso, y logramos meter ese proyecto de 400 millones para arreglar las veredas de Cauquenes y lo aprobamos en y yo fui uno de los gestores número uno para conseguir esos recursos con el resto de los consejeros de, lo, de los diferentes partidos políticos, de la generosidad de apoyarnos, si no, nos habrían arreglado las veredas, porque, les vuelvo a decir, nunca vi a la autoridad en, el, en, en, en Talca conversando haciendo algún lógico del intendente o, o, o conversando con los consejeros para conseguir apoyo en algún proyecto en particular pero ahora el alcalde ahora el Yo tengo, oiga, tengo una mirada más amplia, porque yo he sido consejero, he sido gobernador, entonces yo no me pierdo en las chicas, tengo una mirada amplia y eso me permite con cierta autoridad hacer algunas críticas. Y esto no es una crítica en mala onda, sino que a mí me da pena por Cauquenes, porque usted puede ir a otra ciudad, puede ir a tal, Calinares, Parral, Teyugue, una ciudad que tiene un rostro distinto, una ciudad que tiene... Usted va y se sorprende con, con las cosas que hay. Evidentemente son proyectos que vienen de atrás, lo que usted quiera, pero hay una preocupación de parte de la autoridad de gestionar, de hacerlo y de preocuparse de que estos proyectos Oigado, sean Guillermo, bien pero que el, el alcalde tenga un hijo en el consejo, no, ¿no ha ayudado entonces mucho? Mire, no voy a omitir opinión por respeto al consejero, pero tengo mis mi aprensiones, pero no voy a hacer comentarios. Pero también hay una, una consejera no? de, la, de la democracia cristiana y sí, hasta le quería cambiar el nombre diría, ella, al estadio, ella, ¿eh? ella ella se la, siempre se la ha jugado y con no otros consejeros la escuche, con las otras personas que trabajé consejeros también se merecen todo mi respeto mi cariño mi admiración porque siempre cada vez que teníamos que votar algo nunca primado la parte política siempre primó los intereses de la comunidad tanto de chanco que y con Maricarme yo tengo una excelente relación la respeto mucho trabajamos harto no solamente en el tema regional sino que también fuimos parte de la directiva Nacional de Ancore para lo que decían recién necesitaba de darle mayor autonomía a los gobiernos regionales y también a darle mayor autonomía a las municipalidades, que tengan mayores facultades, los consejos municipales, que, sean, que tengan también mayor derecho a voto también a, a, a poder eh, discernir en algunos temas importantes. Muy bien, eh, Guillermo, acuerdo, ¿no? pasamos a, a Sergio Pérez y nos aprovechamos de este mismo tema. ¿Qué le parece a usted que la consejera regional de su partido proponga cambiarle el nombre al estadio y ponerle a Juan Carlos Muñoz? Bueno, no sé, habría había que preguntarle a ella, yo al parecer la vi muy emocionada cuando aprobaron los recursos, yo creo que... Se no pasó sé, de emoción, se, dice usted. Se pasó de emoción un poco, pero en realidad el estadio tiene mucha historia, eh, por lo que me han contado mi familia, de que fue mucho esfuerzo, mucho, mucho ñeque para poder construir ese gran estadio que era muy hermoso y por el tiempo se fue deteriorando, yo soy un hombre de estadios así que sé, sé cómo funciona el tema deportivo, así que pero no sé, habría que preguntarle a ella eh, por qué quería cambiarle el nombre, a lo mejor. se demoró tanto se en el estadio que muchos recursos. Se, se emocionó la consejera sí. cuando... Cuando... Se emocionó, no sé, de verdad. Nunca, de verdad, le iba a preguntar una vez, pero después se me olvidó. No, no sé, habría que preguntárselo a ella. De hecho, el, el, el bueno. hace un tiempo atrás, cuando estuvieron en el, ter en el terreno del ex regimiento por el asunto de que finalmente eh, se eligió al consorcio que construiría el hospital de Cauquenes, también estaba bastante emocionada la consejera. Oiga. Eh... Bueno, yo también estuve. Yo también, yo también participé de esa. Y estaba tan emocionado. No, bueno, en realidad ahí había mucha gente que me, me, me hubiese gustado que hubiese estado participando de esa, de esa de reunión, donde, por ejemplo, Manuel Antonio Mata, eh, un gran diputado, un gran senador, embajador, y luchó mucho por, por, por, por, este, por esos recursos y por que se hiciera finalmente ese hospital. Eh, doctor Moya, que lo vi, está también... Muy que ahí no, no existía de qué color político era, así que lucharon mucho y me consta, y me consta mucho de que ellos lucharon mucho para, para poder traer esos, esos recursos y poder que él, se hiciera eh, de una vez por todas eh, el hospital de Cauquenes. Y no estuvieron algunos nombres, a lo mejor mm. me puedo se me pueden quedar muchos que, eh, detrás ah, que es. participaron pero por darle algunos nombres, eh, tuvo ahí el doctor Moya en, la, en, en, ese, en esa pequeña reunión, en ese pequeño acto donde vino el ministro, y, y de verdad me es encantado que hubiese podido estado don Manuel Antonio Mata, eh, que sé que fue un gran gestor para, para poder traer eh, esos recursos para, para el hospital. Oiga, señor Pérez, yo le preguntaba al, al señor García... ¿Qué le había parecido el, el alcalde? ¿Cuál era su evaluación del alcalde? Y usted que ha trabajado estos cuatro años con él, también se lo voy a preguntar, pues, ¿qué, le, ¿qué le parece? ¿Bueno o mal alcalde? Bueno, primero quiero aclarar algo, ¿eh? a ver, diga. A mí el alcalde nunca me ha impuesto algo. Ya, usted no le tiene nunca miedo? Impuesto... No, ¿por qué lo va a tener miedo? Si, si, si, si esto aquí siempre yo tengo... ¿Y otros concejales sí. le tienen miedo? No sabría decirle, tendría que invitarlo <risa> al programa y, y preguntarle a cada uno de ellos, porque, pero yo en lo forma personal, en yo no sé, pero eh, mi ellogan de, de porque, porque estoy cuatro años eh, como concejal, y mi ellogan de hoy día es trabajemos en equipo, yo lo escuchaba Guillermo, es la única forma de que podamos eh, tener eh, seis cabezas, siete cabezas, yo creo que piensan más que una sola, yo creo que uno anda en la calle y ve las la, la, la, la necesidades que, que realmente necesita la gente. Lo vuelvo a insistir, hubo un estallido social donde nos dijeron, nos pegaron en la cabeza los que... Porque yo de repente escucho, no, yo no soy político, pero va a candidato esto, va a candidato lo otro, pero él no es político. Aquí si los metemos en esta somos políticos. Y eso es que, primero hay que decirle, sí, yo soy político, yo soy de la democracia cristiana, soy de un gran partido donde han pasado dos presidentes de Chile desde el año después del, del golpe militar, donde hemos tenido excelentes ministros, excelentes diputados, excelentes senadores. Yo soy de la democracia cristiana y a mucho orgullo lo digo. Somos un partido de centro donde de repente ponemos el equilibrio. Pero eso hay que decirlo con todas sus letras, el que se mete en esto es político, y el que, el que reniega de esto yo creo que no debe meterse en política. Hay una, una doble cara, dice usted. No sé si doble cara, pero lo vuelvo a insistir, yo soy político, me encanta lo que hago... Eh, por eso estoy en esto es de repente desgastador llegar 10, 11 de la noche a la casa eh, eh, voy a volver atrás, hubo un gran incendio 12, 1 de la mañana llegando a la casa vacaciones, todos los incendios, 15 días más con licencia porque se me quemó la vista y ahí estuvimos, ahí estuvimos tratando de, de poder que esto se solucionara de buena forma, bomberos eh, si no es decisivo por ello, la voluntad que ellos tuvieron fue tremenda, de verdad, nunca me imaginé que podía pasar esto. Guillermo nombró NAME. En NAME se fueron todos los bomberos cuando se venía el cerro abajo en llamas. Nosotros con un amigo, con Luis Quilán, los quedamos en NAME, salvamos 14, 15 viviendas. Porque con recursos propios nos compramos una motobomba, le pusimos un, un, un pipón ahí de agua y anduvimos y estuvimos ahí al borde del, del fuego. Y eso no, no, no me dijeron que, tenía, que iba que iba a existir como concejal, pero la, la, la preocupación está y de verdad vamos a existir. Nos tocó, los cuatro años nos tocó duro, nos ha tocado duro, donde había que, que, había que levantarse eh, y el consejo que venga, el alcalde que venga, ojalá no le vuelva a ocurrir esto, que, que es por, por cauquienes, porque uno quiere, yo nacido y criado en Cauquienes, en un barrio que tanto lo quiero, eh, no me gustaría que volviera a ocurrir lo que nosotros no ocurrió. Oiga, pero usted decía eh, que usted comenzaron... Me preguntó... Sí, adelante, a ver. Eh, no, me preguntó, parece que me preguntó algo el alcalde si, sí, si ¿sí le tenía... Si era ten, bueno ¿sí ah. o bueno, malo. Sí. No, no, no sé, algo me preguntó si le te, me temblaba de repente las piernas cuando entraba al consejo, que las era canillas. muy solitario. No cuéntanos. No, yo, no, ¿y yo, sabe por qué se lo digo? Porque el que está preparado y el que, el que de repente estudia un poquito esto, no tiene por qué temblar de la mano. Si uno, uno yo creo que esto lo hace de buena fe, lo hace porque le nace y le gusta y yo creo que eh, gracias a Dios nadie me puede apuntar con el dedo de que el alcalde me hizo que votara tal o, o tal proyecto yo creo que uno ha votado a conciencia, lo ha votado porque por las necesidades de Cauquienes y lo seguiré haciendo usted el alcalde que esté, trabajar en equipo esa es la idea, si, si esto no se trata de eh, de repente a nivel país, usted sabe que los alcaldes eh, tienen mucho poder y eso de repente les pasa la cuenta, de repente no, no llegan a donde tienen que estar con los pies bien puestos a la tierra, no escuchar a la gente, yo creo que de repente la gente igual necesita un poco de dignidad, no es posible que de repente la gente se atienda a la escalera, se atienda, eh, hay que, hay que, y creo que por ahí también va, de repente esas cosas no me gustan, ni yo las la he dicho, si se va a atender, se da un día desde ese día y, y se atienda a la gente. Pero tendrá que haber más asistentes sociales, tendrá que haber más equipos, pero yo no encuentro digno que se atiendan, que hay que estarlo esperando ahí a la entrada del Banco Estado y haciéndole guardia. Eso no me gusta, yo lo he manifestado. Pero, como le digo, eh, ¿quién no me que la mano, cuando y usted no, le no manifiesta tienda. eso? No, es que no hay tiempo, es que, es que siempre hay algo, algo, siempre hay algo ahí que se que se dice para poder justificarse, pero yo lo he manifestado que, que la gente debe tener dignidad para que se pueda atender. De repente se dice también que son las mismas, que se repiten, que dan vueltas, y la gente cuando uno anda en la calle dice, oye, ¿para qué? Se van las mismas de siempre, ayuden a las mismas de siempre. ¿Y eso es así o no? Puede que sí, puede que no, pero hay mucha gente que, que le hemos tratado de gestionar, por ejemplo, algunas operaciones, algunas ayudas sociales, yo, de verdad, yo tengo que decirlo, de repente, no sé si Guillermo ha estado en alguno de los consejos como era antes, pero hay mucha gente que va y que, que le autoricen una canasta familiar y todo eso. ¿no? Eh, hay muchas necesidad en Cauquene, pero ese tipo de cosas también yo creo que debe canalizarse de otra forma, estén en terreno la asistente social hoy día andamos puerta a puerta y la gente no, no, tiene muchas, muchas necesidades porque... Eh, tiene miedo de salir a trabajar por la pandemia, eh, eh, hay mucha demanda de, de, de, de cosas. Detengámonos aquí, por que tenemos, que, tenemos que seguir avanzando en cuanto a temas, y usted habló de la pandemia, yo le iba a decir, bueno, usted dijo que habían, que habían comenzado estos cuatro años con, con los incendios y están terminando con esta pandemia, y sería importante eh, saber, conocer, cuál es su, su evaluación de cómo se ha manejado la pandemia a nivel local, en estos últimos días hemos tenido un explosivo aumento de casos, y hemos tenido errores comunicacionales que son importantes, como que el municipio en la mañana anuncie 30 casos de coronavirus, y después el, el, la ceremonia de Salud salga anunciando 4. Eh, ¿A qué se debe? Eh, ¿Fue un accidente? ¿Fue algo planificado? Eh, partamos primero por el manejo de la pandemia, después por ese incidente de comunicación. Bueno, yo creo que... Eh, un gran reconocimiento a, a la atención primaria, eh, donde han tenido eh, mucho trabajo, donde el municipio, de verdad, eh, a este último tiempo yo creo que se, se salió... No quiero atacar a nadie, en realidad, pero, pero eh, todo el mundo apunta de que hoy día se, se subió los casos en cauquienes porque se dio mucha libertad, el tema de las vacaciones... Eh, Vieron mucha gente de afuera y se nos está saliendo la mano, pero eh, creo que este municipio ha estado a la altura del de COVID. Cuando comenzó esto se hizo un comité donde hay doctores, donde la, eh, eh, los enfermos están siempre monitoreados. Eh, yo creo que se ha hecho un buen trabajo en la atención primaria de lo que es COVID este, para este tipo de pandemia. Sí, pero por ejemplo, ha habido una de las críticas recurrentes en el último tiempo, recién eh, cuando se comenzó este nuevo rebrote de casos en Cauquenes, por ejemplo, se sacó el comercio ambulante de veredas súper estrechas del centro de la ciudad y que estuvieron durante to prácticamente todo el año de la pandemia. Bueno, eh, lamentablemente no se sacó antes, lo dije, cuatro o cinco consejos anteriores, inclusive... Eh, le hice una nota al, al, al gobernador que se fue para, a través del consejo porque usted no sé si se dio cuenta que aquí había llegado mucho, mucho eh, persona eh, que estaba, a, pero estando en la plaza pública con carpas y ese tipo de cosas. Eso es trabajar en equipo, eso es que la autoridad máxima que es el gobernador pudiera eh, hablar con el carabinero y poder que este tipo de... de situaciones no vuelvan a ocurrir. El tema de a usted tocó el tema de la de, de calle Victoria también lo manifesté que, que si está bien, eh, démosle otra calle, démosle una calle no tan afluente y, y, y que sea más espacio, porque hay, hay mucha gente que igual necesita trabajo, pero ahí estaba, había un contagio directo eh, y muchas personas nos reclamaban lo mismo. Así que no, no, eso fue muy recurrente. Hubo que pasar eh, a fase 2 a fase para, para poder tomar medidas Yo creo que las medidas había que tomarlas mucho antes Ahí yo creo que, que no estuvo eh, el alcalde con, con la autoridad sanitaria Debería haberlo hecho mucho antes que pasáramos a fase 2 Oiga, porque, y bueno, y hablemos un poquito si es que usted maneja alguna información más de este, de este problemita comunicacional De hace algunos días atrás donde el municipio informa 30 casos eh, el día miércoles, 17, si es que no, no, no, no es que me acuerdo bien, y después la ceremonia de Salud sale informando eh, solo cuatro casos. ¿Qué se maneja a nivel interno del consejo del municipio referente a eso? Bueno, a nivel interno se está viendo qué es lo que pasó, yo hoy día lo pregunté, eh, están ahí eh, analizando qué es lo que pasó, me imagino que el martes lo irán a dar una respuesta... Eh, Acabada. Eficiente, acabada de, del tema, eh, pero yo creo que de repente no, no hay mala intención en esto, ojalá no sea así. Eh, pero yo creo, vuelvo a insistir, yo creo que hay un equipo municipal que funcionó y ha funcionado bien en, en el tema de con los llamados telefónicos, la trazabilidad eh, Yo creo que ha funcionado, funcionó bien, ha funcionado bien el tema de la atención primaria en cuanto a, caso a COVID. Están de la mano trabajando con el hospital de Cauquenes. Eh, también decirle de que se están haciendo los testeos, los testeos en, todos los días lunes, en, en el liceo, y creo que ha funcionado bien. Y usted, don Guillermo García, ¿cuál es su opinión referente al manejo de la pandemia? Partamos por el manejo de la pandemia, después hablamos del, del otro caso. Y me da de ejercicio una opinión con los temas anteriores. ¿Qué tema? A ver, ¿qué tema quiere dar opinión? Brevemente, porque usted se me... No, porque de, estamos, estamos conversando... Siempre usted se me ha pasado el comentaba. tiempo, ¿ah? ¿eh? Desde cuando yo era... No, no, pero te lo a decir, chiquito. o sea, mire, eh, yo vuelvo... <risa> Muchas gracias. Lo que pasa <risa> es que yo encuentro, eh, eh, con respecto a, a la, al funcionamiento del municipio, creo que eh, han, han perdido un poco el norte, el, la autoridad, en el sentido de no priorizar algunas cosas que son importantes, algunos ejes de desarrollo para la comuna. Entonces se han preocupado de cosas, yo entiendo perfectamente que siempre entre una sociedad, entre una comunidad, y en una casa, y en una familia va a haber gente que tiene necesidades. Ni los cinco dedos de la mano son iguales. Siempre va a haber necesidades, Pero creo que hay que hacer las cosas bien, que no se produzcan malas prácticas, que la gente no se repita los beneficios. Para eso tienen hoy día la tecnología permite hacer un, hacer un, cruzar la información y saber quiénes son los que tienen realmente problemas. ¿verdad? Porque eso se ha generado una mala práctica. Y uno lo ve, es cierto, hay mucha gente que va todos los días y ha generado eso como ya un, una, una cosa de, de pan, del pan de cada día. Entonces, ahí ha faltado carácter de parte de la autoridad, porque a veces por, por ser simpático, tratar de conseguirse una adhesión, o, o tratar de estar bien con la comunidad, al final eso termina rebotándote. Y también hacer gestiones con empresas privadas para ver de qué manera buscamos trabajo, para la gente que sea más digno, que sea gente que permanentemente tenga un trabajo, o gestionar con la empresa privada, ¿cómo buscamos recursos, instalamos un packing, no sé, buscamos alguna alternativa? Porque 100 personas que entran a trabajar en el sector privado son siempre de menos menos para el municipio. Entonces también no, no estamos haciendo esa pega. ¿Te fija? Entonces ahí falta eh, la creatividad, ahí, ¿sabiendo? La, la autoridad tiene gente muy talentosa, que él se gastea mucho en los medios de comunicación, y yo, no, yo no sé dónde están, que no han sido capaces... De, de, de decirle, mira, o, o asesorarlo, o sugerirle qué es lo que hay que hacer. te fijas? Y nos damos vuelta en lo mismo. Y eso ya son 12 años que ha pasado lo mismo, porque no hay iniciativa. Parece que da la sensación como que la autoridad quiere estar en, solamente en el cargo. Porque mostrar algo nuevo, que yo le puedo decir a alguien que venga a Rauquén y diga, oye, mire, esto se hizo en esta gestión, no hay nada, nada. Y eso a mí me preocupa, y creo que la ciudadanía igual, y la gente está... Realmente hoy día reaccionando y dándose cuenta son 12 años. Es la vida de cualquier ser humano. Esta es la vida de una ciudad que sigue aletargada, que sigue una ciudad sucia, en el, o sea, no sucia, entre comillas, pero sería injusto con la gente del aseo, porque pero hacen el descuento. Una ciudad que usted recorre las poblaciones. Yo he estado en Camino Real, unos montones de tierra, de escombro, nadie controla, nadie fiscaliza. Una ciudad que no, eh, eh, no, no se ve la presencia de la autoridad. ¿Ya? no necesariamente el alcalde, sino que son funcionarios, que estén fiscalizando, educando a la gente, y no pueden sacar esto a la calle, porque o si no, si quieren hacerlo, canalicenlo a través de la empresa de aseo del municipio, se fija eh, eh, veredas, eh, plazoletas que no tienen que, que están llenos de pasto, llenas de garrapatas, de ratones, yo he hecho campaña y lo he hecho siempre entregar eh, veneno para los ratones, pero la gente me pide, digo, me puede regalar veneno para los ratones, me puede ratizar los perros, ¿No me lo mandan con la garrapata, programas que sean eficientes, que ayuden a solucionar los problemas de la gente, que son problemas domésticos, que además como tienen problemas económicos no pueden ir a comprar o invertir en, en productos que son muy caros, ¿no es cierto?, para poder eh, eh, ayudarse. Entonces, hay cosas que de verdad a mí me, me, me, me ahogan y me asfixian y me invitan me de ver que no hay, el municipio no está presente en las cosas reales que la gente necesita. Y no, no solamente esas calle el recorrido poco aunque ni lo he hecho siempre, no ahora, ni en campaña, con campaña lo he hecho siempre Porque yo, a mí una de las cosas que más me motivó es justamente estar eh, eh, estar cerca de las personas, tratar de escuchar sus problemas, de, ver de, cómo, de qué manera lo, uno puede canalizarlo Y con respecto al tema de la pandemia, le voy a decir algo, mire, eh, uno puede ser crítico, pero también hay que reconocer algunas cosas que son importantes, porque la vida reconoce? lo tiene que aprender hay que reconocer ciertas cosas. Por ejemplo, en Cauquienes fuimos la última provincia que tuvimos, pasamos a fase 2. La última. Nos manejamos muy bien y eso es responsabilidad de todos. ¿Ya? Porque esto viene pasando una semana atrás. Eh, yo siempre la, eh, reconocí, inclusive en el FED, lo felicito, lo estamos haciendo bien, hay conciencia, porque... Esto no depende de la autoridad, ni depende de, de, del, del policía, ni del militar que esté al lado afuera de la puerta para que la gente no salga, eso depende de cada uno, de la responsabilidad individual y del co compromiso que tiene el colectivo y del respeto que tiene que tener por los demás. Y hasta, hasta, hasta hace poco tiempo lo manejamos súper bien. pero ¿Qué también pasó ahora entonces? Hubo malas señales, Patricia. Por ejemplo, lo que comentábamos recién, ¿cómo se puede permitir en la calle Victoria una cantidad de gente para la Pascua, pero que parecía mercado, calle un, un persa. Me recordaba, no sé, Santiago, Patronato, eh, no sé otro, para qué? Eh, May. Era, era una cantidad. Increíble. Y además, gente que ni siquiera era de Cauquines. Y no se podía, la gente ni siquiera poder acceder a los colectivos, a la micro. Entonces ahí faltó gestión. Faltó lo que decía recién Sergio si nadie está en contra de la gente que trabaje, todos tienen derecho, es legítimo, está consagrado en la Constitución. El derecho a ejercer la profesión libre, a trabajar, generar las condiciones. Y ahí faltó la mano de la autoridad para generar esas condiciones. Haber buscado algunos espacios y haber controlado. Era una anarquía. Todo el mundo trabajaba, gritaba, te ponían los productos aquí en el pecho sin respetar absolutamente nada. Uno trataba de correrse o pasar por en la calle era imposible, entonces ahí yo no sé cómo la municipalidad no fue capaz de adelantarse a eso y hoy día nos hemos enfrentado a esta situación ¿por qué no, no, no, no, no buscar un lugar con más espacio y ya lo controlaba de tal y tal fecha hasta tal y tal fecha pero ahí siguieron pegados yo sé que con este comentario a lo mejor no van a votar por mí porque es impopular pero las cosas hay que decirle por su nombre, porque además ellos le están endosando a la pobre gente a todos nosotros no es cierto la posibilidad de poder contagiarnos con el COVID y eso que él lo ve hoy día mismo este es un mensaje también hoy día mismo hay muchas personas que fueron sacadas del centro y hoy día están ubicadas en algunos lugares Avaladas por algunos locatarios de acá de Cauquene al lado afuera del, del local si la patente para ellos lo faculta desde el umbral de la puerta hacia adentro no para afuera entonces, ¿qué que falta de coordinación? Ahí debería ser el alcalde, llamar a la seguridad sanitaria, y decirle, mira, ¿sabes? si yo no quiero pasar el más no sé mi popular, porque es incómodo, la gente, ay, mire, entonces hablo con la autoridad sanitaria, que son hoy día los encargados de regular esto, ¿ya? Y ponerse riguroso en eso. Entonces, claro, obvio, se nos escapó. Ahora entiendo que las vacaciones, todo ese tipo de cosas, pero también yo voy a escuchar la televisión, que era imposible, o sea, todos entendemos que es que lo ideal es que la gente toda nos hubiésemos quedado en la casa, pero es imposible. La suerte que tenemos nosotros el día que vivimos en una casa, de aquellas personas que viven en de departamento con dos o tres niños chicos, van a terminar locos. La presión, ¿ya? El, el, el estar confinado en Santiago, usted viene un, me imagino, en un lugar, un departamento, uno siente esa ese encierro que te produce una claustrofobia y al final termina afectando la parte psicológica. No hay Santiago Nosotros además que vuelve sí, pues. a la estamos cuarentena total como, como comuna, pero eh, aprovechando de que claro, estamos... Con... No, ¿Pero quién dijo eso? Si todavía, ¿Eso no está claro, Patricio? ¿Quién dijo eso? ¿Que vamos a volver a la cuarentena total? ¿Dónde dijeron eso? No, en Santiago, dije yo, en Santiago. Ah, no, Santiago, sí, <risa> yo conversaba con mi cuñado, me decía, te no, lo juro, mi cuñado que trabaja que en centro, la news, Santiago, si dice. Y, y me, me decía, oye, yo lo único que quiero es volver a trabajar, pero vivía con una cuarentena total... Han fregado, te fijas, Santiago, Ahora, se a la... ya, pero, pero alto ahí con, con el tema, le quiero preguntar por el asunto comunicacional. ¿Qué le parece? Sí, yo creo, que, mire, yo creo que hay, que hay que tener, hay que ser muy prolijo en eso. Aquí, hay que ser obligación, hay obligación. que tener sutileza para entregar información. Nadie puede eh, eh, entregar información que no esté eh, bien fundamentada porque produce confusión y además produce un problema social, incertidumbre. Ahí se nota que la autoridad no está manejando bien la información. Si sí, es muy bonito ser autoridad patricia, Pero hay que tener capacidad para manejar ciertas cosas, porque se juega con la sensibilidad de la persona. ¿ya? Entonces, es muy grave. Entonces, ahí yo no sé quién se excedió, se tomó autoridad que no le corresponde. Porque quiénes son las personas para, que tienen la facultad de acuerdo a la ley, a lo que, al momento que estamos viviendo, es el servicio de salud. ¿Te fijas? Entonces, a veces, por tratar de hacer las cosas bien, o por tratar de, de ganar, o hacerse simpático, o ganarse la adhesión de cierta, de un grupo de determinado, o personas, cometen esos errores. Yo critico al gobierno cuando hace cosas como, por ejemplo, y critico el sistema. ¿Cómo no ver la prodigidad, Patricio, de, de lo que pasó en Tirúa, lo que pasó a Onda, para en Valparaíso, donde la, le pusieron una inyección de COVID a, a dos guaguas, wow, ¿Cómo no van a tener la precaución? Claro, a lo mejor uno no lo entiende, cuando hay protocolos, ellos, lo, la medicina entonces en general se funciona por protocolo Aquí no es que yo quiera hacer esto Esto está todo reglamentado ya eh, eh, Entonces me parece Claro, a veces uno actúa mecánicamente Ah, ya sabes, como es todos los días lo mismo La inyección Y no fijarse en ese detalle y, y se echa a perder todo el esfuerzo Y todo el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo que ha sido reconocido por el mundo entero. Y también hay que reconocer el esfuerzo que han hecho los profesionales de la salud pauquénes, en, en el hospital, en el servicio de salud municipal. Hay gente que ha estado todo este tiempo trabajando encomiablemente para estar al servicio de la gente. Entonces, a veces por no tener esa capacidad de leer entre líneas las cosas o, o atarantarse, cometen esos errores que termina al final entrando, la gente entrando a cuestionar el sistema. Ya, les Fíjate, comento entonces... que estamos completando, la, la, ya hemos completado una hora de conversación, ¿eh? así que para ir moderando, así que vamos a ir a temas sí. más acotados ahora, y esta es una pregunta simple, eh, bastante, bueno, sencilla de hacerla, tal vez algunos tendrán ahí algunas aprensiones mayores, y voy a partir con usted, señor García, brevemente, brevemente como dirían por ahí, el periodista Fernando Tapia eh, propuso hace algún tiempo atrás cambiar el nombre de las poblaciones Pinochet y eh, eh, Toribio Merino Porque hacen alusión a personajes que están relacionados con la dictadura y causan dolor a mucha gente ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con cambiar el nombre de esas poblaciones? Mire, no es nada creativo lo que dice el señor Tapia Porque hace mucho tiempo atrás cuando volvimos a la democracia También se intentó hacer lo mismo y la gente, el sector... No quiso. Así que hay que respetar a las personas que viven en su lugar y que se sienten identificadas con ese territorio. O sea, usted no está de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. ¿Y tampoco no de estaría acuerdo. de acuerdo con hacer una nueva consulta, por ejemplo, a, a la gente de ese sector? No, porque seguir quiere lo mismo, así que hay que respetar la voluntad de la gente. Eh, Don yo Sergio Pérez. Que hay cosas que no. se ponen pueden consultar, pero esto ya es reiterativo y es sesgado, digamos, lo que dicen. Es una cosa ya. Don no Sergio Pérez, ¿usted qué opina de la propuesta del periodista Fernando Tapia, cauquenino, además sobrino de un ejecutado político en Cauquenes? ¿Está de acuerdo con cambiar el nombre a las poblaciones Pinochet y Toribio Merino en Cauquenes? Yo no quiero contarles que yo viví en la población Pinochet. Mi madre todavía vive en la población Pinochet. ¿Te gusta el nombre de su población? Ah, bueno, en lo personal no me gusta tengo que decirlo con todas sus letras, pero hay que hacer una consulta ciudadana y preguntarle a, a la gente si quiere o no quiere cambiarla, y las mayorías son las que mandan. Pero también hay que decirle que el costo económico de cambiar un nombre de, de, de cualquier, de una calle, de eso, al final es, es un costo económico que, que no sé quién lo puede asumir. Eh, pero a mí en lo personal no me gusta, pero, pero uno tiene que respetar, estamos en democracia, y habría que preguntarle a los que hoy día viven en la población Augusto Pinochet, eh, o la Torillo Merino, como usted dice, preguntarle a ellos si que quieren o quieren cambiarle el nombre, pero también hay que decirle de que eso tiene un costo un costo que va directamente económico para poder hacer ese, ese tipo de cambio. Porque hay que hacerlo, hay que hacerlo eh, después hay que hacerlo en el conservador de Inés Raíces, y ahí tiene primero el costo. ¿Y cuánto es ese costo tan tan... No, no sé poderoso, cuánto será. Alto. No, pero, pero, tiene, pero tiene, tiene su costo económico. Y, Oiga, ¿no pero si, si... A mí no me gusta, es... a, mí lo, a mí en lo personal no me gusta, pero, pero si se hace una encuesta ciudadana eh, ordenada, como hoy día se está organizando la población Pinochepa, el quiero mi barrio, y ahí habría que preguntarle, decirle, cambiémosle el nombre, no sé. Así a mí me encantaría la... que se llamara que se llamara Patricio Elwin porque es uno de los referentes que tiene la democracia cristiana. Pero bueno, eh, lo vuelvo a insistir, habría que preguntarles a ellos. Entonces, ¿usted está de acuerdo con hacer esa, una consulta ciudadana? Para todo, y, y, y así hacer participar eh, a, a, a la gente de lo, de, la, de lo que está ocurriendo hoy día en la, en la ciudadanía. Son nombres que se impusieron en su tiempo. Que se fue una, creo que la segunda o tercera población que se creó en Cauquenes eh, Fue una población que se fundó en el año 1981 eh, eh, Habría que en realidad preguntarles a ellos Hoy día hay mucha gente que no está de los inicios en Algunas casas se han vendido, están, están los hijos de, de, de, de los dueños de las propiedades entonces eh, sé, a mí en lo personal, no, no, tengo que decirlo, no me gusta, pero pero esto hay que hacer una, una consulta ciudadana. Ok, los voy a pasar a, a otro tema interesante. Don Sergio Pérez, ¿por quién va a votar usted como candidato o candidata a alcalde o alcaldesa? Bueno, yo tenía un candidato y quedó en el camino. Vamos a hablar también de eso. Sí, quedó y en el camino que, mi que candidato. Va a, ser, bueno. ¿Va a votar en blanco ¿Ya? o...? o Va, va a anular o va a votar por alguna de las opciones que quedan? Le, le digo la verdad, yo hoy día he a trabajar por Sergio Pérez y, y que sea y, y, inclusive mi mi eslogan mi es trabajemos en equipo y que sea el mejor el mejor candidato que llegue eh, al, al, al final del día eh, con él trabajaremos eh, no he visto ninguna de las dos propuestas que, ninguna de las tres propuestas, o de las cuatro propuestas que hoy día están de alcalde, eh, y ahí evaluaremos más adelante con qué candidato vamos a votar. Eh, Oiga, pero Nosotros pero... deberíamos, como democracia cristiana, estamos apoyando a, a Domingo Leiva, eh, pero le digo honestamente, yo no, no he salido a trabajar puerta a puerta con él, eh, él tiene su equipo, yo tengo el mío, Mío, eh, ojalá le vaya bien, eh, los acuerdos son para respetarlo, no sé si un día usted me hizo una, eh, una, una, breve una llamada telefónica, sí. una breve entrevista, y donde a mí no me parecía de que los acuerdos no se respetaran. Fueron, usted dijo dos frases bien decidoras, primero que, porque todo esto se dio en el contexto verdad, de eh, su candidato, su candidato que perdió una primaria, que el mismo día que perdió la primaria fue a felicitar al otro candidato, con la consejera que quiere ponerle el nombre del alcalde al estadio. Después, la misma semana, recurrió al Tricel de la unidad constituyente para impugnar la elección, perdió, repuso el asunto, volvió a perder, anunció que era independiente, pero al parecer no era independiente. Fue independiente en algún momento, ¿no? Eh, lo que pasa es que él no, no se refichó. Y, y antes de que yo tuve conversaciones con él, que él no fuera candidato independiente porque él pertenecía a la democracia cristiana, independientemente que no se haya refichado, pero él estaba ahí como, eh, como militante de la democracia cristiana. No aparecía en el padrón nuestro, pero en Cervell él aparecía como militante de la democracia cristiana. Eh, yo no, no participé de estas reuniones que que él hizo, me parece que lo conversó con el presidente nacional para ir a la repostulación, de porque él tuvo inscrito como candidato de la democracia cristiana y porque no hubieron acuerdos a nivel país de otras comunas sí. y lamentablemente se involucró Causquenes que, que no debería haber, haber sido. Eh, se, se acusó también de intervencionismo electoral y de un tipo de cosas, pero yo creo que en esto hay que ser, cuando uno se mete en política, eh, a nadie le apuntan con una pistola para que vaya a votar, por uno u otro candidato. Se perdió y, y había que asumir las consecuencias, qué se hizo mal, por qué se perdió. Pero eh, pero está, está un poco extraño el asunto. La primera vez que él fue como candidato cuando fue a esta primaria, que no era una primaria eh, legal, digamos, no era una primaria organizada por Cervel, sino es que... Organizado... Es que para llegar a una... Eh, ahí vinculante. había mucha... Eh, nos, nosotros primero tuvimos una, una encuesta telefónica donde él participó con otra militante del partido, que es Alejandra Concha. Ya. Él, él participó de, de una encuesta telefónica donde él ganó esa encuesta telefónica y él pudo después ir a una primaria con... Domingo ah, Leiva. No, ¿no? Ah, sí, era, era de su sector, Yo no sé qué, algo pero sí, le pasó allá, pero no si le dieron... Ella salió, ella salió con mi voto como concejal cuando yo sé que la, la última elección, la primera mayoría. Sí, Pero si la, no la puerta que abierta, que no la grande, puerta estaban ¿no? abierta la las democracias cristianas, ella, ella día es militante ah, sí, sí. de la democracia cristiana, quiso ser candidata a alcalde, perdió uh -huh. con, con Ricardo Verdugo y se... Y se fue a una primaria donde Ricardo Ordugo perdió con Domingo Leiva. Y eso, después, esa teleserie que pasó, que iba, no iba, ahí yo de verdad que no, no participé mucho de eso, porque, porque yo se lo dije una vez, los acuerdos son para respetarse, de una o de otra manera. Y también, lo tengo que decir, los acuerdos del Partido Socialista no los habían respetado en otras comunas, y es por eso que pasó lo que pasó. Pero finalmente, cuando él se presentó a la primaria, ¿era militante o no era militante de la democracia cristiana? Porque usted sabe que hay una él ley era militante. Y él, entonces él, hay ciertas independencias en cierto periodo de tiempo que no se pueden realizar. Él siempre fue militante. Que un de año hecho, antes renunció. de la elección, cuando alguien sí, es, por... es independiente menos de un año antes de la elección no puede ser candidato independiente. Y le vuelvo a insistir, él renunció ahora a la democracia cristiana, él ya, ya no es militante de la democracia cristiana. Ricardo estaba, él, estaba, él renunció hace, hace muy poco hace algunos días atrás también se le vio apoyando a los candidatos a concejal del partido radical eh, sí, bueno él es independiente en ahora es independiente está el, sí, él está él, él nos mandó su, su cuando él renunció lo hizo a través de una red social bueno, a través de whatsapp nos mandó un whatsapp que él ya había renunciado a la democracia cristiana Así que él era militante de la democracia Cristiana. No sé qué es lo que pasó, no salió en el padrón, mala información, eh, algo pasó, eh, se vinculó en algo que a lo mejor no debería haberse jamás metido, porque había en otras comunas. Eh. No sé, habría que preguntárselo yo creo a él porque estoy dando una explicación que, que yo llegué hasta cuando él perdió su, su candidatura con, con Domingo Leiva. ¿Cómo la perdió? Todos sabemos. Eh, eh. Usted, sí usted, que Con eso me está diciendo que usted sí cree que hubo acarreo. Eh, no sé si acarreo, pero ellos fueron a votar... Eh, Ahora, no, habían rumores es... de acarreo para los dos lados, ¿ah? ¿eh? A mí me llegaron rumores de acarreo para los dos lados, incluso que había pero sí, un, un pero negocio si eso... que llamaba a votar por su candidato, lo que no es al menos que Más que acarreo, de repente hay, hay localidades que no tienen como poder llegar a votar, y eso usted lo sabe, que Guillermo también lo sabe, que siempre la gobernación, cuando hay elecciones, eh, la gobernación le pone locomoción a, a sectores que no pueden, no tienen la posibilidad de venir a votar. No, no, no, que habían vehículos de, ambos pues. lados, de, habían <risa> vehículos de ambos lados para hacer el traslado <risa> de personas. No sé si eso poder llamarlo carreo o, o no. No, no. No, sé cómo estará. Había un acuerdo, supuestamente, ¿no? de que los dos Pero, tenían que movilizar a gente. Sí, votaron 3.000 personas, no fue menor. Fue una, una elección muy concurrida y en época de pandemia que no deja de ser menor, por lo cual también era bien escandaloso que no, que no quedara en nada al final de la elección. Sí, pero bueno. Ahí, como le digo, habría, habría que preguntarle a Ricardo presidente qué, del partido, qué pasó en el porque... camino. Dino, si yo se lo pregunté, y, y lo que tengo es que él era militante y él renunció hace muy poco. Después de... De todo lo que pasó, porque Ricardo en un minuto estuvo inscrito como candidato de la democracia cristiana. ¿Usted cree que eso le puede traer algún, alguna consecuencia a los candidatos de la ADC? Que la votación, la gente que estaba apoyando al candidato verdugo, eh, entre comillas, los castigue al resto? operar esperar la en maquinaria política, de la democracia cristiana en, que se dice cristiana. En existe, política, en, el Maul. en un día puede cambiar todo. En política, eh, un. No puede cometer, no sé si un error o algo, pero en un día, eh, hoy día las redes sociales fluyen en, en un segundo y, y un candidato puede salir favorecido y, o no puede salir muy contento de lo que le puede ocurrir. En lo personal yo creo que con todo lo que ocurrió, él no salió bien parado todo esto. Estoy hablando muy, muy personal en lo que estoy diciendo. Eh, pero eso no, no, no lo decido yo, eh, al final del día la gente, la ciudadanía en la que algún día él si sí va a estar como independiente en alguna papeleta, ahí lo decidirá la gente si que fue beneficioso lo que hizo o no Ok, don Sergio, le agradecemos esa respuesta y ahora nos vamos con don Guillermo que usted tiene su propia teleserie también ¿o no? Eh, sí, era supuestamente sí, candidato a alcalde de la UDI y en algún momento algo pasó ¿Qué pasó? ¿Sí? Cuéntenos La verdad cosa es que eh, nosotros confiamos, en el principio de la buena fe, de que por una cosa natural el candidato alcalde por la comunidad de Cauquien iba a ser yo. De hecho, en el Consejo General de la UDI fue aceptada mi postulación y me inscribió el CERBEL para hacer una primaria o lo que fuera necesario. Y en las conversaciones previas que hubieron acá con la alianza que se venía trabajando hace bastante tiempo, al final eh, llegamos a la conclusión de que Estaban los acuerdos hechos, que Chanco iba a ser de Renovación Nacional, Cauquienes de la UBI, porque era lo más lógico y natural, y Peyugui hoy día está, una alcaldesa que está apoyada por la nueva mayoría, o lo, no sé cómo se llama hoy día, con tantos partidos y tantas sí. fracciones que hay. Así que entendíamos, ent <risas> entendíamos eso, y obviamente que estábamos preparados para para enfrentar esa campaña y era lógico que después de tantos años esperar y mi, y mi lealtad siempre ha sido con la coalición y particularmente con el alcalde, que él sabe perfectamente bien que él tenía un compromiso con mi persona de postularse por dos periodos y después íbamos a hacer una rotación en, en, en, la, en la alcaldía, obviamente de, eso dependía de la, de la ciudadanía, si votaban por mí o no, pero estaba ese acuerdo previo, de hace mucho tiempo atrás, eso no se respetó y después al final en las reuniones de la alianza yo me di cuenta que no había ninguna disposición de parte de la administración De generar ese cambio natural Y Oiga. Se empezaron a imponer algunos criterios diciendo, no, miren, nosotros vamos a llevar igual un candidato a nosotros Y obviamente como ya no podía ser eh, eh, el uno de los, del, del hijo del alcalde, tenían a la otra alternativa y empezó a enredarse el tema porque resulta de que dijeron que la cuestión era ellos iba a ser sí o sí, había pasar lo mismo que sucedió años atrás cuando yo fui candidato a alcalde, y el actual alcalde fue candidato como independiente y ganó el señor Batilla. Entonces yo realmente muy decepcionado y molesto, y también molesto con mi partido porque no se la jugó, no golpeó la mesa, eh, usted sabe que los acuerdos se toman en Santiago, eh, me decepcioné realmente y muchos de los militantes y gente de mi partido me pidieron que fuera candidato a concejal. Y obviamente yo quiero hacer una contribución a mi partido, que en realidad la UDI ya, está pero muy... De, lo, de, lo detengo muy, ahí un, muy mal, un ratito, muy porque sí, claro. usted mientras fue eh, candidato a alcalde todavía, o precandidato a alcalde, incluso, sí. incluso eh, entró en, en discusiones con personas que, en las redes sociales, en, en otras instancias, aseguraban que usted al final igual se iba a bajar. Y por ahí hay no, es que ciertas es, cosas, ¿verdad? Otros factores. Pero fue taxativo en señalarles que no se iba a bajar. Sí, claro. Pero usted, usted me debe un partido. Yo soy un tipo súper disciplinado. Y cuando uno está en esto, tiene que aceptar la regla del juego. Yo, obviamente, mi sueño, y tengo que ser súper honesto con usted y con la ciudadanía, que me escucha, está viendo esto, eh, mi sueño era ser alcalde. Y, y siempre lo he dicho. Y, pero en esas condiciones tan hostiles, en que se empiezan a imponer las cosas, eh, no es que a mí me hayan pagado, como se, re, se ha comentado, y yo, García le pagamos, lo compramos, no. Yo tengo mis principios, mis valores, y jamás eso lo voy a transar. Pero tampoco he sido una persona, no soy una persona que me gusta la confrontación, porque hubiese sido por eso, o con esas ambiciones desenfrenadas, donde uno pierde la razón, habría sido diputado años atrás, pero esa nunca ha sido mi intención, lo único que quiero yo es colaborar y contribuir a generar un ambiente de trabajo armonioso y que todos podamos participar y todos podamos decidir, decidir qué es lo que queremos hacer en nuestro territorio. Entonces, en una situación de esa, yo obvio tenía que marcar, marcar el punto, pero desgraciadamente las cosas son así porque al final íbamos a encontrarnos a lo mejor con los mismos problemas que ha tenido la, la nueva mayoría en la comuna de Tauquianes, con dos candidatos, uno por fuera, uno oficial y el escándalo más grande. Yo no estoy, ni no estoy, no me quiero hacer cargo ni ser responsable de lo que va a pasar electoralmente de aquí para adelante. Porque Oye, la vez pero... anterior, el señor Muñoz tiene que haberse hecho cargo de, la, de que la alianza perdió, le perdió la alcaldía de Cauquena cuando se dio el señor Padilla. ¿Se fija? Entonces, porque él, él, él, él, él fue el que provocó ese quiebre y él está acostumbrado a este tipo de juegos. Yo no. Yo soy una persona políticamente decente. Y eso yo prefiero mil veces eh, haber, asumido este, eh, haber asumido ese costo de cuestionamiento público, que la gente dudó de mi integridad, eh, no, eh, yo, mi honorabilidad. Diciendo, bueno, así que, es, porque la gente, desgraciadamente, hoy día está muy irrespetuosa y dice cosas que no, que de verdad, ni me molestan ni me irritan cuando empiezan a, a enlodar a la gente con cosas que no son realidad, como que me pagaron, que me vendí, esas cosas jamás lo voy a hacer, por principio, y por lo que los valores que me enseñaron mi padre y mi madre. Y sería impresentable que hiciera yo eso. Voy a la siguiente pregunta: ¿Por quién va a votar usted por alcalde o alcaldesa? Mire, primero que nada, el voto es secreto. Ah, lo único acto que uno vote en conciencia Está poniendo insidioso Oiga, a mí me han dicho que eh, ustedes lo han visto Haciendo campaña con una candidata Le quiero Todo decir se sabe, haciendo mi Yo soy súper responsable Yo estoy haciendo mi, candida mi campaña Y me he encontrado en reiteradas ocasiones Con Alejandra Ramírez Y de verdad eh, Me ha cautivado Su proyecto, me, me, me ha gustado Es una mujer joven, profesional Que tiene una visión eh, de, de lo que se debe hacer en Cauquenes, eh, es ingeniero comercial, educadora de párvulo, tiene experiencia, trabajó en el Ministerio del Interior en la parte de finanzas, de presupuestos, eh, es una mujer que tiene eh, la intuición de captar lo que la gente quiere. Y yo estoy, me parece, sim, me, me, me, me simpatiza su candidatura y, y estoy ahí tomando decisiones personales qué es lo que voy a hacer, porque la verdad de las cosas es que en política todos los errores Hablas de lealtades también se las hagan en política. Y conmigo han sido muy desleales. Ok, ya estamos cerrando este programa, así que les vamos a pedir que hagan una invitación a las personas que nos están viendo en estos instantes para que los apoyen en sus respectivas campañas. Comenzamos con don Sergio Pérez, candidato a concejal de la democracia cristiana. Eh, bueno, primero que todo, dar las la gracias a ti, Patricio, por, por esta más de una hora... Para que nos pueda sintonizar nuestro, nuestro público eh, que nos van a, nos van a escuchar eh, el día de mañana y algunos van a poderlo ver mañana, pasado otra, otro, otro día. Bueno, decirles que yo, primero que todo, soy un agradecido de la vida, eh, eh, eh, sé de dónde vengo, quién soy, eh, tengo 30 años trabajando en una, en un, en una oficina, por algo se da, con distintos eh, empleadores, eh, eh, y, y decirles que, que estos cuatro años me han servido mucho, que tengo la experiencia, que quiero servirle a mi comuna y, y servirle de buena forma. Eh, no, no, le tengo, no le tengo miedo a nada eh, en cuanto a, a que alguien me, me quiera imponer cosas. Que siempre lo que he hecho, lo he hecho con ciencia, por el bien de Cauquienes, por el bien de mi comuna, por toda la gente que me conoce. Eh, soy, soy uno de los pocos candidatos que... Eh, ha estado tres veces en una papeleta y ha seguido Y vamos a seguir siendo porque me gusta la labor social, me gusta lo que hago Por ahí una vez dijeron, no, no vote por los deportistas Yo me siento orgulloso de haber participado en un proyecto deportivo eh, En el barrio Estación, donde de repente hay chicos que Que mucha gente no sabe que ese chico no tomó desayuno No tenía zapatos para poder jugar Y ahí estuvimos, ahí estuvimos apoyándolo, estuvimos ahí al lado de él Haciendo un gran esfuerzo contribuyendo para que estos chicos no estén, no estén en la delincuencia. Así que vamos a seguir en esto porque me gusta, porque, porque vuelvo a insistir: sé quién soy, sé de dónde vengo. Y, y, y de verdad, eh, darle las gracias. Hoy día ah, hemos recorrido, empezamos justo el 11 de, de marzo a, a comenzar la campaña. Eh, empezamos por los villorrios. Eh, darle las gracias. Eh, es, es difícil de repente salir porque si uno no sabe cómo lo va lo va a recibir la la comunidad y uno va con esa expectativa de decir, hoy cómo me van a recibir de verdad, dale las gracias porque he sentido el cariño, okay. el respeto eh, y creo que uno cuando hace las cosas bien no tiene por qué avergonzarse y puedo caminar libremente en mi comuna, en un estadio, en una iglesia, en la plaza, en todos lados, y, y son los valores que la familia aún no le están inculcando, así que eh, muchas gracias por la invitación, les invito a que este 11 de abril puedan acompañarme con su voto, seguiremos trabajando por, esas, por, por eso, Guillermo nombró NAME, eh, eh, de verdad, hoy día cuando he, he visto a y abren, y abren una llavecita y cinco kilómetros de, de, de agua eh, eh, de, de, de, de matriz para que abran su llave, eso de repente le, le dan mucha gana de poder seguir siendo un aporte, pero, pero no mintiéndole a la gente. Yo creo que eh, hay que ir con la verdad. Me encantaría que los políticos mayores en otras ligas, como le digo yo, diputados, senadores, pudieran cambiar un poco la ley y poder tener más atribuciones eh, los concejales, y poder ser, de verdad, ser un, un aporte real acá, a las comunas. Muy bien, don Sergio Pérez, de agradecido por esas esa palabras, y vamos a pasar entonces con eh, la invitación de Guillermo García, eh, candidato de la Unión Demócrata Independiente al Consejo Municipal, para que haga la invitación a adherir a su campaña. Bueno, primero que nada quiero decirle, la, la comunidad lo sabe en general, yo abracé este apostolado a los 12 años de edad, y lo he hecho con una pasión y con una entrega total. He tenido la posibilidad de estar en situaciones distintas, y oportunidades también laborales distintas, pero esto está lleno de sacrificio y de esfuerzo, y para eso hay que tener vocación, yo siempre lo digo, yo fui funcionario municipal 15 años, trabajé en el municipio, conozco toda la dinámica municipal, fui dirigente juvenil en Cauquenes, formé centros juveniles, centros estudiantiles, eh, tres universitarios, eh, grupos ecológicos, siempre relacionado con los jóvenes y con la comunidad. Posteriormente, postulé como candidato a concejal por Cauquenes, tuve la oportunidad de participar en, en varios consejos con gente muy con mucha experiencia y con mucho conocimiento, y eso me permitió empaparme más de las necesidades y de los problemas en la comunidad. Obviamente que en un contexto distinto, en que las necesidades eran di diferentes, hoy día estamos viviendo un mundo muy demasiado convulsionado, donde la gente está muy impaciente, intolerante, todo, nada les gusta esperar, todo quiere que sea rápido, y creo que es necesario, eh, hoy día más que nunca, Hacer eco de esas demandas que tiene la, la ciudadanía y de esa frustración. Y por eso, cuando mi partido, los militantes de la UDI me pidieron que enfrentara esta nueva elección, este nuevo desafío como candidato a concejal, eh, consideré que era el momento oportuno para ayudar, de alguna u otra manera, aportando con la experiencia que me ha tocado vivir y que la ciudadanía me ha dado. Eh, eh, esa confianza que me ha dado la ciudadanía, ese cariño que me ha entregado la ciudadanía cada vez que he estado en una papeleta siempre he tenido eh, resultados positivos y con una abrumadora apoyo electoral. Soy uno de los candidatos que, que de verdad hoy día, si usted ve el espectro político, ¿quién tiene votos? Tengo más de cuatro mil y tantos votos que he sacado siempre, o 5000. mil. Tengo un apoyo, un respaldo y una validación de la ciudadanía. Y creo que en esta, esta, esta elección no va a ser una excepción. La gente me va a apoyar porque confía plenamente en mi trabajo es la responsabilidad y el compromiso que tengo con Cauquenes, porque el amor no solamente le tengo a Cauquenes a mi provincia, porque creo que también como municipio, como concejales deberíamos generar una asociación entre la municipalidad de Peyugo, de Chanco y Cauquenes para trabajar temas comunes que nos permitan crecer okay. y desarrollando en forma conjunta. Así que confío que el 11 de abril me van a acompañar como siempre lo han hecho. Así que muchas gracias por la oportunidad Patricio que nos has dado y un placer de haber compartido esta reunión, digamos, esta entrevista con Sergio Pérez. Yo le agradezco muchísimo la presencia de ambos en este espacio, en cauquenesnet.cl, como decía Sergio, la entrevista queda disponible después, tanto en nuestra plataforma Facebook, y también pasa a YouTube eh, posteriormente, así que para quienes la puedan o quieran seguir revisando. Agradecerles. Patricio, una, Patricio, una acotación. Hay que votar el 10 también, ¿ah? ¿eh? Sí, pues son dos días es nombre, en esta oportunidad, dos días, el 10 y en, el y 11. ¿Y, y, y qué y les negrito... parece? Ahora cortito, sí que cortito, ¿y qué les parece que sean dos sí. días de acuerdo o en desacuerdo? Por, por el... la situación que estamos viviendo, perdón. Yo creo que, mira, igual hay cierta animadversión de aquí y allá porque la gente no está acostumbrada, pero yo creo que con la situación que estamos viviendo eh, era una muy buena decisión. Por eso tuvo el consenso en el Congreso. Sí, se justifica. Y además que la gente está tan estresada, es una oportunidad de poder salir. ¿Y usted, Sergio, qué cree? Yo creo que deberíamos estar a la altura de otros países donde ya debería ser un, un voto electrónico. Un voto electrónico. electrónico. Ya, ya, un voto electrónico ya, eh, por, por, por lo que está pasando hoy día, eh, debería ya implementarse el voto electrónico. Tiene que modernizar el sistema eso. Usted? Hay que modernizar sí. el sistema. Ya, Patricio, sí. yo sentí... hace ah, tiempo. Estuve en el Congreso participando justamente en una reunión cuando era consejero regional y se hablaba del voto electrónico. Estuvimos justamente con el director Nacional, con el director Cervel, Cervel y decía que estaban trabajando en eso, que no era fácil implementarlo porque también en algunos, en algunos países es que se comprobó que el voto no es, es vulnerable y todo un cuento. Y así que eh, yo creo que tenemos que ir para allá, pero hay que ir preparando, la, a, la, preparando a las personas para que se vayan. Familiarizando con el, con el problema computacional, porque ya tenemos un problema de, de, de la gente mayor eh, agrafa, digámoslo, en, en el tema de Internet o del de, de, de, sistema computacional. Así que ojalá sea así. pero hay que yo, Muy bien, muchas sí, porque gracias porque también a Patricio, todos quienes, ¿no? porque yo creo que Cervell no ha estado a la altura para esta elección, ¿eh? hay que decirlo en todas sus letras. Y, y, sí. y lo otro, Patricio, uno ve. Oye, salió el bueno para salirse al tiempo, usted, ¿eh? 250, oye, la, la numeración, no sé quién, quién creó esto, pero eh, esto tiene que haberse hecho por comunas, si hay 35 sí. concejales del 1 al 35, si hay cuatro alcaldes, del 1 al 4 si hay parece claro, más gente de auto ya los números los candidatos. Es que, es que esto se ve como a nivel como por partido a nivel nacional. Entonces yo creo que eso es lo que hay que modificar adecuando los territorios, a la realidad de los territorios. Ahí estamos hablando de descentralización, es un tema que a todos nos apasiona. Justamente, bueno, muchas gracias también a quienes nos siguieron en su casa. recuerden informarse todos los días en ww.caukinasnet.cl y si hay candidatos que quieran participar de este espacio, también nos pueden en escribir a cauquenesnet.com. Muchas gracias y será hasta la próxima.